right here. Claro, si me tira uno. ¿Listo? ¿Construiste? Iba Y bajaste como te gusté. A ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste los ¿Qué? se mejoraron? Sota el liguro, la de la papá. Chao, usé la de la papá. A ver, quiero matar. Te dije que el de la album no sería ¿vale? Ves, ves, ves. Ah, Un oso. Dice vacío acá. Muy bien, vaya. ¿Ves que cuando, ahora Cuando me hace así, cuando me la... Tengo que no matar... ¡Bra, bra, bra! ¡Ah, ¡Dale, bra, ya! ¡Ya no bueno, mi mamá, voy a ya! ¡Ya no no me he Dale, loco, no encuentro. ¿Vos porque tengo que poner este pantalón? ¿Cómo parece que no lo Sí, pero se poner la ropa y vas a todo Quiero que pongas la de Tengo la rata, ¡Ja! No vacío, ¿no? Sí vacío, dice ¿Qué? ¿Eh? 77, dice. Pero ¿Qué? ¿Qué? No. Ah. ¿Me ¿Qué? ¿Qué? caminar? No, bueno, no. ¿Sí? Sí. ahora. no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? lo que ¿Qué? ¿Qué? Oh, hmm. qué franco! Está? ¡Ahí está! yo, yo! ¿Qué ¿Qué es? ¡Chicos, se vienen un rato para yo, yo! las niñas y O cortaste con un cerillo! las niñas y ¡Bien! Venga, ¿vamos a la cama ahora? Vale. No, no está? Ahí la boca ahí, ¿eh? no, está aquí. Se te está, está cambiando está me la tía también. algo ah. ¿Sí? no, con de díselo? A ver. ¿Puedo tener, no vale, basta! que sí, si acuerdo que vamos Pero basta de sentarse